esta feria la verdad que de momento va siendo un éxito porque mira que hay gente, ¿eh? hay gente hay bastante gente bastantes asociaciones y la verdad que de momento es un muy gran éxito y todo pinta que va a seguir siendo así que nosotros sumándonos a ese gran éxito la verdad que hemos aportado lo que podíamos no y que la verdad que en general ha respondido un poco a las expectativas que teníamos más o menos previstas quisimos traer lo que hacemos en los centros no que esto fuera una feria un poco pues simple y llanamente de mostrar la discapacidad y ya está sino incluso hablar de que las personas con discapacidad, de entre cada uno de los centros que participan, también hacen cosas y participan un poco más o menos en su día a día con actividades mmm, que por, probablemente la gente desconozca. Aún todavía se desconoce la capacidad y la amplitud de actividades que se hacen en los centros. Cuéntanos un poquito de esas actividades sí, enumera o ¿Eh? como tú veas. Sí, mira, desde los CAN, que por ejemplo en los CAN, tanto de guía como del tablero, han traído sus talleres, han traído las m, actividades que se suelen hacer en los centros, tipo, eh, por así decirlo, cuestiones de laborterapia cuestiones propias de actividades para manip manipulación fina, todo el tipo de actividades que le puede imaginar. En salud mental nos hemos atrevido a traer una especie de videoencuesta como esta, ¿eh? acerca de precisamente el estigma que existe con las personas con problemas de salud mental. Mucha información también hemos traído. ...y sobre todo muchos ejemplos prácticos de lo que es... ...también vienen los usuarios de los centros a la, a la feria... ...y han hecho partícipe, o, o, o la feria han aprovechado... ...un espacio precisamente para desarrollar algunos ejemplos... ...de las actividades que hacemos en los centros... ...desde taller de relajación, desde talleres de juego de rol... ...desde talleres de teatro, talleres de todo tipo... ...y la gente que ha podido estar en la feria presenciando ese taller... ...pues puede tener una experiencia en vivo y en directo... ...de que es trabajar con las personas con discapacidad y qué objetivos perseguimos. A cada cual que ha visto esa actividad tenía un marca página y ese marca página explica qué es el taller, qué objetivos tiene y qué sentido terapéutico eh, implica ese taller. Se aseguran ustedes de que el mensaje llegue a casa, sí. de que la gente que participa, un poco además de tener la vivencia, sí. se pueda llevar ese mensajito a casa, releerlo en su momento de tranquilidad, sí, sí, interiorizarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y veo que ustedes... Cuando trabajan con la persona, la hacen protagonista de su itinerario, ¿De lo hacen partícipe de su proceso de promoción, ¿cierto? Sí, después de hace un. Ya, ya, ya, ya va pasando bastante tiempo después de que la Organización Mundial de la Salud hizo aquella reivindicación de que un poco las personas con discapacidad o en general la salud es un concepto biopsicosocial. Después de entonces, además, aparte de ese primer comienzo que fue importante, además se habló y con bastante ímpetu. En el tema de la planificación central de la persona, porque habíamos pensado en las personas con problemas de salud mental desde un punto de vista pasivo y como bien dices ahora, no, todo lo contrario. Si no opinan, si no son partícipes de sus propias eh, necesidades y sobre todo en la solución de sus propias necesidades, al final esto es un poco eh, algo que queda estéril, hablando mal y pronto. Las personas con problemas de salud mental, las personas con discapacidad intelectual son, pueden y deben ser protagonistas de sus propias vidas, Si no, todo lo que quiera que hagamos no tiene sentido. Sí, porque muchas veces nosotros podemos estar identificando una necesidad que de verdad la persona no es sentida para ella. Sí, sí, o todo lo contrario, queramos ser demasiado protectores, ¿no? Eh, los principios de la bioética lo dicen, la autodeterminación es para todo. Eh, para lo que incluso desde un punto de vista profesional nos parece inadecuado, pues hay que respetarlo porque, por así decirlo, la persona tiene, puede y debe sentir el derecho y la auto, por así decir, proclamar ¿no? sus propias vivencias como personales. No podemos decir que las personas con discapacidad prácticamente hay que marcarles un itinerario de vida, eso no es así. Si ocurriera al revés y alguien viniera a decirnos, pues mire, usted un terapeuta, si tuviéramos que ir a un terapeuta, y nos dice el itinerario de vida que tendríamos que seguir conforme a nuestra patología, probablemente nosotros le cuestionaríamos al sí, médico no si nos quita, no, es no, eso que nos quite todos los asaderos, todo lo... no. o el fumar, o el beber, no. Ya cuestan esas cosas. no sí, sí. sí ya, ya. Eh, Forma parte del vivir, también la discapacidad eh, tiene nunca perder el punto de vista de que no por ser una persona con discapacidad, Parece que prácticamente tiene que restringir su expectativa de vida a un estilo de vida, bueno, un poco así. Hay ah, que conservar la salud, pero como todo. ¿eh? Normalizando. Como todo. Normalizar Normalizar es una palabra fea. Ajá. Muy fea. A mí a me parece ver, una persona. Coméntanos. No pasa, porque no hay nada normal. Ah, bueno, no nada vale, nada me gusta no, esa perspectiva. No Ajá. hay nada normal. La normalidad se hace del conjunto de las acciones que cada uno va haciendo por ahí, ¿no? Y al final parece que hay una idea de la normalidad, pero no existe. Entiendo. entiendo todo puede no es cambiar. Todo subjetivo. Si, si no, digamos que la normalidad hace un par de años, probablemente no tiene nada que ver con la normalidad de ahora. Cierto. Las cosas han cambiado mucho. Cierto. Y así que la normalidad se construye día a día, no existe como tal, es una cosa etérea y eso es bueno. Es un convenio que es dinámico, ¿no? Cierto, de... Es Ajá. una cosa que no hay un día igual que otro, ni una perspectiva de normalidad jamás que igual a ninguna otra. Ese es mi punto de vista. vamos a ver. Fantástico, compartido. Y Javier, coméntanos la familia, ¿qué pinta en todo esto? Es un papel importante, ¿verdad? El que tiene la familia. Es un papel importante y yo diría que también, aparte de ser un papel importante, también tiene una cosa que es para mí clave y es que también la familia ha aceptado un cambio importante y es que las personas con discapacidad se empiezan a representar a sí mismas. Antes eran las familias, las precursoras, y ahora las personas con discapacidad intelectual han cogido el toro por los cuernos y también discapacidad intelectual, enfermedad mental se representan a sí mismas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la asociación espiral. Son usuarios que hablan en primera persona. Los tuvimos por aquí. Sí. Exactamente, sí. Ah, perfecto. Pues Ellos mismos son un ejemplo de esto, de que la familia, si bien en un comienzo de cuando los, la atención en general a las personas con discapacidad empezó a coger boga, por así decirlo, eran las familias las que demandaban la necesidad de su usuario había mucho de estigma había mucho de eh, que la discapacidad se veía como un poco más o menos una condena vital y las personas con discapacidad no se reivindicaban tanto como lo están haciendo ahora para mí eso es lo más importante ya no tanto y, y por familias... ellas mismas no efectivamente volvemos a lo del principio del ser protagonistas de sí. su propia realidad sí sí yo yo hoy por hoy pienso que e incluso esto es bueno para las propias familias no la familia Hace un tiempo hablábamos mucho de lo que es el efecto del quemamiento de la familia, en tanto en cuanto. ¿Cómo se llama eso? El burnout. O... Bueno, no burn out. quemamiento para todas quemado, quemado. quemado. muy quemado, muy quemado. Y la cuestión es básicamente que la familia estaba sobrecargada, sí, sí, muy sobrecargada. Esto de que los usuarios, por así decirlo, o las personas con discapacidad se dignifiquen a sí mismas, también es un motivo de orgullo para su familia, ¿verdad? Y a mí me parece que este salto que estamos ahora viviendo es especialmente muy bonito. Yo trabajo mucho con la Unión Europea y este salto en otros países de la Unión Europea, no por una cuestión de que sean mejores o peores, sino por una cuestión de tiempo, llevan más tiempo trabajando en la discapacidad y la planificación centrada en la persona y la autodeterminación de las personas con discapacidad estaba muy adelantado. Yo echaba en falta esto que llegara a Canarias. Y está llegando y la verdad que está funcionando bastante bien. Bueno, pues nos alegra este mensaje de progreso que estás transmitiendo, de centralidad de la persona en su propio proceso. Y nada, agradecerte tu participación y estar con nosotros. Faltaría menos. Muchas gracias. gracias.